Nos vamos a Marbella, como dice Roberto, porque están siendo intoxicados, atención, con el hachís que el mar ha sacado de las playas, como lo oyen, ¿eh? De hecho, aquí están viendo precisamente a un perro y a otro perro que, está siendo, que ha sido intoxicado a través de esa droga. Se trata de droga que se ha arrojado al mar por los narcos del campo de Gibraltar y que el temporal los ha sacado a la playa. El olor es tan fuerte que atrae a los perros y ya hay varios casos de intoxicación. Ojo, porque en algún caso el perro podría incluso morir Pero también el mar ha arrojado muchísima basura, entre esa basura se han llegado a encontrar trozos de hachís que los perros cuando han paseado se han encontrado y han comido, muchos de ellos se han intoxicado. Debido al temporal han salido una cantidad de, de placas de hachís. ...los perros lo detectan muy fácilmente... ...les atrae mucho ese tipo de, de olor... ...tengo compañeros en, en San Pedro... ...que me comentaron que habían notado... ...un poquito más de casos en, justo esta semana pasada... ...hay que tener mucho cuidado. ...la playa es un sitio muy, muy agradable para ir con los perros... ...pero la recomendación es siempre usar el, el bozal... ...un bozal de rejillo, no un bozal de tela...